florecillas buenos días estamos a primeritos de marzo lo que significa que el día 8 es el día de la mujer trabajadora entonces, es un día siempre súper importante, o bueno, para mí, muchas personas lo es, porque es el día en el que se reivindica todos los derechos que todavía faltan. Hay mucho que se ha conseguido, pero hay mucho que todavía queda por conseguir. Entonces, desde la aportación como ilustradora que puedo hacer, es hacer una ilustración que se pueda extender, que pueda transmitir. Y ya tengo en realidad toda la imagen montada en mi cabeza, es el hecho de unión, el hecho de que juntas somos más fuertes, o que juntas crecemos entonces siempre eh, intento que estas ilustraciones tengan la mayor inclusividad posible así que bueno eso es lo que voy a estar haciendo os lo voy a enseñar por ahí aparte eso es como un disclaimer <risa> tengo estos puntitos en los ojos porque eh, me ha salido esta cosa aquí digo y así hace composición porque estoy en ese momento Supongo que por ahí alguna o alguno también estará en ese momento En el que ya tienes un montón de canitas Pero te siguen saliendo granitos Entonces es como hay juventud en este lado Pero eh, más eh, vejez y madurez en este Y todo confluye, en fin Ya os decía que en este mes también El día 19 aquí en Reino Unido es el día de la madre, entonces ya tengo algunos encargos personalizados que tengo que terminar, también quería hacer un par de diseñitos nuevos para aportar a la tienda en cuanto a tarjetas personalizadas también me urge, entre comillas porque es un material nuevo que tengo que llevar también al Emporium otra de las cosas que tengo que hacer antes de ir al Emporium e imprimir todas estas nuevas tarjetas del día de la madre es ir a Hobbs que es una de las imprentas con las que trabajo aquí para hacer las impresiones en A3 Así bien grandes, y pues nada, ir para allá encargarlo, traerlo, hacer como todo el paquete que tengo que llevar y llevarlo y montarlo. Así que bueno, ya os iré contando por ahí más cositas, nos vamos ahora a poner a dibujar. Para el 8M da, o sea, para esos días no da muy buen tiempo, con lo que bueno, espero por ahí que justo no vaya a coincidir, justo no vaya a coincidir. Así que bueno, acompañadme por ahí a todas estas cositas y ya os sigo contándolo. It's at monzo.com slash business. A ver florecillas, estamos en un nuevo día Hoy es sábado y Lu, una de las chicas del Emporium Me ha escrito de que otra compi no puede ir De que otra compi no puede ir hoy Porque ha tenido un problema familiar Así que como yo vivo bastante cerquita del sitio Me ha escrito por si tenía disponibilidad Para poder ir y sí la tengo Me viene en realidad genial Porque tengo ya la ilustración que tengo que llevar Ya impresa, he hecho varias copias Por si acaso Ya tengo la ilustración eso, en un marco así bonito Blanquito, divino tengo esta aquí para que la veáis porque es una de las ilustraciones, bueno, este marco en realidad es pintado a mano, esta me la voy a quedar yo aquí en mi casa y es que es una ilustración que hice para el proyecto Calo hace como unos tres o cuatro años, una cosa así. Entonces es una ilustración que eh, me acordé de repente de ella porque quiero llevar este tipo de ilustración más que a lo mejor tengan que ver con personajes, así como tal, sino que estén dentro de una escena o que las ilustraciones tengan algo que contar. Como por ejemplo esta que entra un poco dentro del realismo mágico, yo creo, y es el sol con la luna y la luna ya va trayendo la noche y así. Y no sé, como me acordé de ella y pensé que podía encajar Estuve buscando por ahí y preguntando también para tener alguna opinión más Y a todo el mundo le ha gustado Así que esta se va a ir para allá Bueno, están en concreto, ¿no? que me la voy a quedar yo Para el 8M hizo un día de perros La verdad eh, ha sido el único día desde hace un montón de tiempo que ha nevado en Bristol De repente muchísimo frío, muchísimo viento, una nieve así sin sentido al día siguiente ya habrá desaparecido todo y es más, bueno sigue haciendo frío pero ya sale mucho más el sol en fin Hay algo que yo suelo hacer y creo que es como lo más conveniente y es que cuando a lo mejor veis que alguno de los elementos queréis cambiarle el tamaño o algo así, yo de todas formas suelo dejar el archivo donde he hecho todo el dibujo y tengo todas las capas quieto y luego de esto lo duplico entonces aquí es donde trabajo ya para juntar capas, mover tamaños y hacer los como los detalles individuales para poder moverlo por ejemplo aquí si veis eh, queda muy pegadito para hacerle el reborde con lo que lo tengo que mover un poquito y por si acaso la lío de alguna manera siempre suelo, ya, bueno, siempre suelo duplicar la capa y así trabajar en hacer todo lo que necesite de unir las capas, mover y tal. Sin embargo siempre me va a quedar el otro archivo, lo que sería el original, sin tocar por si acaso. Ya os digo que hay veces que me pasa que a lo mejor estoy aquí y quiero hacer algo para redes sociales, hago por ejemplo una vista tal... Hago este tamaño, lo guardo y después, como tengo mucha costumbre, le doy aquí a Gallery. Y pasa cuando das a Gallery que cuando vuelves otra vez al archivo, ya como que has perdido, como veis, es como que el, se recorta al tamaño que le has puesto, entonces todo el resto de imagen se pierde. Así que eso es para que lo tengáis en cuenta, vaya. En esta parte, una vez ya tengo bordeado de blanco todos los pequeños elementos, como veis, hay alguno que monta. Entonces, igual, como para mantener esta capa en seguro, lo que voy a hacer es volver a duplicarla y en esta vuelvo a trabajar. Por si hay algún tamaño donde la lío o, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es unir todos los elementos... Uy con su fondo de abajo, entonces es todo el rato mantener eso la capa o el paso anterior seguro por si sí, por si sí, todo el rato es por si sí, acaso <ríe> suceden cosas. Ay, <ríe> os gusta el azul, quizá puede ser, ¿no? Que le dé un toquecillo así como más primaveral. Bueno, ya me decís en comentarios, voy a haceros un zoom también para que la veáis, voy a hacer alguna prueba de color también y de impresión a ver cómo quedaría. Mirad, así han quedado, como la veis, yo creo que ha quedado muy bonita. Este es un nuevo papel de sticker que tengo, que es como bastante más firme, pero eh, por contrario no es resistente al agua entonces es un papel eh, que no lo puedes a lo mejor poner en alguna superficie donde se vaya a mojar pero que para eh, cosas de interior donde no le vaya a caer una gotita de agua pues eh, le va genial así que estoy muy contenta la verdad el resultado que tiene y la calidad también eh, a ver si enfoca ahí la calidad en cuanto a impresión está súper bien me gusta mucho como este jersey que tiene la, la muchacha, así con estas margaritas y todo tan primaveral. Así que bueno, pues nada, voy a aprovechar que hoy hace medio sol, a ver si lo puedo pillar bien, para hacer unas fotitos y subirlo a la tienda. para el siguiente fin de semana tengo el concierto de una amiga que toca aquí en un local de Bristol, ella baila y luego también está en un grupo que ellos cantan y tal, tienen una música muy muy genial, así que si puedo grabar y mi cámara acepta grabar a lo mejor en ambientes como un poquito más oscuros, os lo voy a enseñar porque de verdad que merece mucho la pena os dejo por ahí el nombre del grupo por si lo queréis seguir y pues nada vamos a seguir haciendo cositas ya está el día de la madre aquí muy muy cerquita con lo que ya solo que a terminar algunas de las ilustraciones personalizadas que tengo, hacer algunos paquetitos de pedidos de la tienda. Hoy es 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, luego por la tarde aquí en Bristol hay una manifestación, concentración y nada. Oh, madre mía, fijaros, todo nieve, todo inesperado. Y ya aprovecho, como no, para despedir el vlog, así que muchísimas gracias has llegado hasta aquí. Siempre, siempre te invito a que le des un like al vídeo porque sabéis que ayuda mucho, mucho. Estoy contenta de cómo están yendo los vídeos últimamente. Ya, como veis, voy a tener como mucha más frecuencia en ellos. Así que igual, si acabas de llegar, te invito a que te suscribas por ahí, le das al botoncito. Y bueno, no mucho más, que tengáis muy, muy buena semana y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.